Más Se empieza a cantar mientras el para el baño? Sí, sí, sí. Lo sí, primero. Hay agua en todas partes en la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 nos das cada que pase te vamos a ayudar Con pantalones sucios se acostó. Se quitó un zapato y el otro no. Diddle dumpling hijo John. Diddle dumpling hijo John. Con pantalones sucios se acostó. Quito un zapato y el otro no, Dil, Dil, Dumpling, hijo John.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 Seguirá haciendo el niño más dulce de la ciudad. Silencio pequeño, no llores. Papá te quiere.